¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Ya de tarde, a las seis y media. ¿Bien? ¿Aguantando bien? Vale, pues hoy eh, no me llamo Carlos, me llamo Random Happiness y vengo a contaros eh, algo que en parte ya os he contado esta mañana en otra de las charlas en estas en esta series que os ha contado mi compañero Gastón. Así que cuando empezamos a hacer esto, eh, os propusimos no, no daros la tabarra demasiado con lo que hacíamos, intentar que esto se convirtiera, como ha dicho Marcos en la otra charla, en un espacio de... Probablemente más reflexión sin muchas respuestas demasiado cerradas y con preguntas que pretenden ser interesantes o abriros cosas. Así que eh, os he hecho una presentación muy breve de lo que es Random Happiness, sobre todo para que el vídeo o la desde casa quede bien y entendáis que somos, pero será muy cortita. Eh, nos gusta definirnos como un grupo de creadores, eh, agentes de cambio, eh, comprometidos con la felicidad como <coughs> herramienta revolucionaria. Me vais a perdonar si todo eso, pero estoy un poco fastidiado hoy. Eh. Esto queda para internet para siempre. Eh, comprometidos con la, con la felicidad como herramienta revolucionaria, y es que eh, vemos la felicidad como eh, probablemente no como una meta a seguir eh, a, o a conseguir, sino como un camino, ¿no? como una manera de ver las cosas, como una lente para enfocar lo que hacemos en el día a día. Eh, y esto que puede sonar a, bastante a Mr. Wonderful y dar un poco como de tirria, eh, le metemos la palabra revolución porque es que de verdad es una revolución. ¿no? Pretendemos que con eso eh, la gente se active, la gente detone cambios, genere eso más agentes de cambio como nosotros y no tanto gente eh, estanca ¿no? o, o demasiado eh, sedentaria. Entonces, eh, así es como nos gusta eh, definirnos. Cuando nos ponemos muy, muy intensos y un poco más eh, en profundidad, eh, tenemos un manifiesto que os recomiendo que, que miréis con detenimiento en la web. No vamos a entrar aquí ahora porque es un rollo y además es en inglés, o sea que no, no, no os recomiendo mi inglés. Eh, pero sí que nos gusta vernos como, como eso, ¿no? como esta imagen. ¿no? Este, el Pony es nuestro CEO, es lo que nos gusta decir, y la verdad que creo que es el que tiene más cabeza de, de, de la mitad del grupo de los que estamos aquí. Eh, pero sí nos gusta vernos con este punto como de revolución, ¿no? de vamos a hacer algo feliz, vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer algo que la gente eh, le haga reaccionar de alguna manera, y eso es lo que pretendemos llevar a todos los proyectos que hacemos. Eh, y la última slide para presentarnos es explicaros en una sola slide qué es lo que hacemos, que es eh, complicado porque hacemos muchas cosas, pero básicamente lo dividimos en dos partes. Una que es acción, eh, que llamamos acción porque tiene que ver con la educación, es decir, estamos mirando a, a, a medio y a largo plazo, intentamos eh, trabajar con escuelas, con universidades, hemos hecho workshops en Cuba con niños de La Habana, hemos hecho workshops con abogados de la Tilburg University en los Países Bajos, hemos hecho workshops con... Airbus y empresas eh, privadas, ¿no? como toda la parte que tiene que ver con educación artística, <coughs> a través del art thinking y de algunos eh, nuevos pensamientos y nuevas maneras de hacer eh, educación que nos parecen interesantes, como mucho más activas, probablemente mucho más eh, proactivas también de parte del alumno ¿no? y más interesantes o al menos más actuales. Y luego tenemos la parte que llamamos reacción, eh, que son todos los emojis de la derecha, eh, que es lo que llamamos eh, reacción y, y que tiene que ver con trabajo artístico. ¿no? Pues, eh, hemos expuerto, eh, expuesto en, en, también en Cuba, hemos expuesto en, en, en un montón de sitios en Londres, hemos hecho workshops en Tate Modern en, en Londres, hemos hecho como diferentes cosas en galerías y en espacios públicos, que también nos gusta mucho hackearlos. Eh, así que tenemos la parte de educación, que nos hace un poco diferentes como artistas, y la parte de eh, práctica artística, que nos hace uno más en todo esto que estamos hablando hoy. Y listo, ya está. Eh, he conseguido no pegaros la chapa y hablar de Random Javines en cuatro slides, que es complicado porque siempre como que soltamos ahí, venga slides y venga cosas y fuegos artificiales y, y toda la historia. ¿vale? Así que ya por hoy no hablamos más de nosotros eh, y venimos a hablar de otra cosa que tiene que ver con comportamientos digitales ¿no? y cómo nos definen esos comportamientos digitales en nuestro día a día. Eh, este meme es, es bastante gracioso y lo hemos visto todos, ¿no? eh, está la gente que se pone la alarma una vez y la gente que pone 150 alarmas y eh, yo soy de los segundos, eh, confieso claramente, de, de hecho mi chica está por ahí y sabe que yo soy de los segundos, o sea, hay un montón de alarmas en mi casa, eh, probablemente ninguna sirva para nada, o sobre, sobre todo las últimas, pero, pero bueno, están ahí. Eh, pero sí que nos gustaba como partir de este punto de reflexión de ese tipo de eh, comportamientos que a veces no son ni siquiera tan conscientes, digitales, para ver cómo sacamos conclusiones de eso, ¿no? cómo, cómo hacemos un poco de autocrítica con nosotros mismos y vemos qué tipo de eh, acciones digitales o comportamientos digitales nos definen como, como personas o como somos. ¿no? Y creo que todos hacemos esto, o sea que no lo de las alarmas, que seguro que sí, pero ahora veréis que hay, que hay más cosas. Así que lo primero que os, os proponemos eh, a los que estáis aquí para romper esta parte de conciencia o no tan conciencia sobre este, eh, este tipo de comportamientos digitales es un pequeño juego. Eh, una cosa que nos hemos dicho sobre random es que nos gusta mucho jugar, eh, poner en evidencia a la gente, eh, meternos en líos, mancharnos las manos, este tipo de cosas es como bastante lo, lo, donde nos sentimos cómodos en todo esto. Parecemos serios pero luego, luego no lo somos. Entonces, el primer juego que os planteábamos hoy eh, era preguntaros a los que estáis aquí a ver si estáis satisfechos con las siguientes cosas que os voy a enseñar, ¿vale? La primera es, eh, ¿cuántos de vosotros estáis satisfechos con las cosas a las que estáis suscritos en vuestro correo? Es decir, cuando os llega el anuncio de, típico de Zalando a primera hora de la mañana, 8 menos cuarto de, de la mañana, Zalando Privé diciendo estoy aquí, relojes, no sé qué... Eh, cuando os llegan correos de una cosa que creíais que ibais a leer cada semana porque os iba a encantar y luego nunca jamás leísteis esto, pero seguís eh, suscritos a eso, ¿no? nunca dejáis de suscribiros a, a eso. Y en mi caso, eh, que yo vengo aquí a desnudarme, que es lo que me toca hoy, eh, yo hace como tres años, cuatro años que fui a Porto, me suscribí a una cosa que me encantaba, con textos en portugués, me pareció maravilloso, eh, sinceramente creo que lo he leído tres veces en tres años. Y todavía no me de, de suscrito o he desuscrito o quitado la suscripción porque tengo como la sensación de esto, en algún momento lo voy a hacer, me va a ser bueno para mi vida, ¿no? todas estas cosas, pero sí ahí. ¿no? Correos de estos, ¿cuántos de vosotros tenéis? ¿Sí? Todos. Venga. Os va a tocar levantar la mano dos veces, ¿eh? aviso. ¿Cuántos de vosotros eh, no habéis dejado algún grupo de Telegram, WhatsApp, eh, whatever? O sea, no importa qué, qué, qué mensajería. ¿Vergüenza? ¿Alguna razón así rápida? ¿Vergüenza? No quiero que me vean que deja el grupo. ¿Este tipo de cosas? ¿Sí? ¿No? Sí. Afirmáis con la cabeza. Lo tomaré como un sí. ¿Cuántos de vosotros, eh, aún sabiendo todo lo buenos que somos con plataformas digitales y con nuestro teléfono, cuántos de vosotros no habéis quitado las notificaciones de un montón de aplicaciones que tenéis en el teléfono? ¿Y os sigue apareciendo? el like de la red social a la que ya no entráis, el, la interacción con alguien que te manda un iba a decir un toque de antes de Facebook, ¿no? Pero es como una zona demasiado retro, pero no como todas estas notificaciones que ya no usamos y que siguen saltándonos en nuestro teléfono, que nos hacen estar enganchados a ese eh, present shock que le llaman los sociólogos, ¿no? Sin embargo, no quitamos esas notificaciones, o sea, esas notificaciones siguen ahí y cada día te saltan y cada día siguen ahí y siempre piensas tengo que quitar esto, pero en realidad no, no lo quitamos. ¿Cuántos de nosotros seguimos cuentas porque es el primo de no sé quién, alguien que conocí en un evento, me pareció interesante, nunca más he vuelto a saber de él, o el algoritmo me lo ha escondido, nunca más he visto nada de las cosas que hace que me parecían súper interesantes, pero sigo siguiendo esa cuenta, sigo siguiendo a esa persona, sigo siendo influencer o creador de contenido, da igual, nunca dejamos de seguir a esas cuentas. Y es algo que, que es, es para todos. Y esta última igual no es de todos, pero aquí sí que me siento mega identificado. Eh, gracias Google Chrome por no colgarte cuando tengo 800 pestañas abiertas en una eh, ventana o varias ventanas abiertas con varias pestañas en todas las ventanas. Yo creo que esto también es como, como, sí, como de, de nuestra generación. O sea, todos hacemos lo mismo, como no, no, esto lo voy a leer después. Y hay una herramienta que pone leer después, pero no la utilizamos. Dejamos una pestaña abierta, cerramos el navegador, esperamos a que se abra, a que carguen 300 ventanas allí, ¿no? Eh, son estas pequeñas cosas que, que casi lo decimos de broma, pero que en realidad dicen bastante de cómo somos, ¿no? De la relación que tenemos y la interacción que tenemos con las máquinas y de cómo las máquinas a veces eh, mandan sobre nosotros o la relación que tenemos con ellas manda mucho más de lo que pensamos en nuestro, nuestro día a día, ¿no? Y por eso como que os sentís identificados con estas cosas, no porque hayamos dado nosotros mucho en el clavo, sino porque es que de verdad nos pasan, nos pasan a todos, ¿no? Eh, y esta es una de las primeras preguntas ¿no? que he suelto ahí. ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no quitamos estas notificaciones? Yo no voy a responderos cada uno esta noche, llegar a casa, pagar a cosas, no sé, ahí vosotros veréis. Eh, después de estos pequeños consejos sobre procrastinación digital, eh, lo que queríamos hablar hoy y la primera parte de la charla tenía más que ver con tratar de inspiraros y traeros algunas piezas que nos parecen interesantes de arte y que tienen que ver con autorretratos, es decir, con la autodefinición del de propio artista o con el hecho de autodefinirse eh, llevado al arte ¿no? y os hemos traído algunas piezas para, eh, para verlas de gente a la que eh, en algunos casos queremos porque son cercanos y en otros admiramos y en otros las dos, las dos cosas. Eh, la primera eh, es de un artista que se llama Daniel Armengol, yo, es de 2016 y se llama Artificial Selfie. Eh, la idea no puede ser más sencilla, eh, pero yo creo que no puede ser más, eh, más genial eh, a, nivel, a nivel personal. No Lo que hace es construir una máquina que hace selfies a sí misma y que es capaz de ella misma, como robot, subirla a Instagram, poner sus hashtags, eh, incluso poner el número de fotos que ha hecho en esa sesión que ha estado tirando ese selfies y subirla a Instagram. Y cada X tiempo hace esto como máquina eh, absolutamente independiente. Eh, como esto así explicado luce bastante menos os lo voy a enseñar funcionando. Os quito el sonido, que igual es como muy ambiente. Eh, ya la veis funcionando. Os lo voy a pasar un poco hacia adelante, porque eh, ya sabemos lo que pasa con los vídeos de artistas. Son muy, muy buenos haciendo arte, pero los vídeos normalmente no, no son lo, lo nuestro. Eh, lo que hace la máquina es realmente eh, o sea, funcionar por sí misma, ¿no? hacerse su propia selfie. Está colocada delante de un espejo de tal manera que puede hacer la imagen ella sola. Ella sola eh, acciona el teléfono, da todos los pasos que tiene que ser en Instagram, escribe un texto para caption para la, la propia fotografía. Eh, no sé si, de hecho, le ponía un filtro, ¿no? Eh, o ¿no? hubiera sido un detalle también, ya puestos, y la sube a Instagram, ¿vale? Eh, ¿Qué nos parece interesante de la pieza? No, evidentemente no todo el discurso de, de Daniel, que os aconsejamos como artista que, que le sigáis la pista porque es, es increíble, sino la interacción de los propios humanos con eso, ¿no? O sea, él pretende hablar sobre eh, lo que nosotros hacemos como las máquinas y lo que las máquinas hacen como nosotros, ¿no? Como esta dualidad que hay en toda su obra y en, toda su, en su cuerpo artístico, y nosotros que somos humanos y, por lo tanto, eh, bastante más tontos de lo que nos pensamos, lo que hacemos es darle la razón. Es decir, me acuerdo cuando estaba pensando, esta, que por suerte estuvimos cerca en este proceso eh, Gastón y yo, y él estaba pensando la, la propia obra y entonces decía, eh, ¿puedo colocar la obra? Os lo voy a enseñar directamente sobre la presentación esta es la obra, esta es la pinta que tiene la obra por fuera, y él nos decía, es que puedo colocar la obra más, más elevada, pero es que en realidad lo que quiero hacer es que, eh, tener muy claro que la intención de la gente es aparecer en esas selfies. ¿no? Y él sabía que la gente iba a hacer el tonto, como podéis ver aquí, y se iba a agachar hasta la altura de la máquina para poder salir en el espejo y que la máquina le sacara en su selfie. Es decir, una persona saliendo de la selfie de una máquina que se hace selfies a sí mismo, ¿no? como el giro de, del giro. Eh, me parece brillante y como toda la reflexión que hay detrás también eh, y me parece mucho más brillante tener esa intención, ¿no? como le voy a colocarla abajo, que la gente eh, claramente tenga la intención de tirarse una foto con, con una máquina que se hace selfies. El segundo ejemplo que os traíamos es de 2017, eh, la persona que, que lo llevó a cabo es Rafael Fabré y se llama French ID, aunque él creo que tenía otro nombre para la obra. Eh, y es tan sencillo como lo siguiente, ¿no? Es como la primera persona que es capaz de engañar a un gobierno para colocar en su carnet de identidad francés una foto que no es, en realidad no es una foto, sino que es un render de él mismo en su carnet. Es decir, él mandó este render con bastante calidad hecho al gobierno francés, que no se enteró de todo esto y que le envió su carnet hecho, con lo cual es la primera persona que tiene un avatar en su eh, carnet de identidad. Que me parece bastante representativo de todo el discurso que él tiene detrás y, como, eh, sí, como una, una declaración de intenciones bastante, bastante fuerte. ¿no? Entonces, eh, queríamos traerla también, también seguida al artista, o sea, me parece eh, súper interesante. Una, una nueva obra eh, diferente de otro artista, también en otro sentido completamente diferente, eh, es Sergio Albiac, en 2012, que hace esta obra que se llama Video. por trato, Video, video rativo, no sé de Randa Loquita, que era uno de sus amigos. Eh, Randa Loquita era un artista que hacía videoarte, entonces él decide eh, empezar a experimentar sobre qué es, qué es, qué es en realidad un, una, un eh, retrato artístico, ¿no? Y entonces, él lo que dice es, en vez de pintar, eh, Sergio Albiac tiene una obra maravillosa que eh, hace, sobre todo su cuerpo de trabajo son retratos, y lo que hace son retratos con código, y él lo que dice es en vez de pintar con código, en vez de pintar arte generativo sin más, como he hecho otras veces con una inteligencia artificial o con un código generativo, lo que voy a hacer es hacer eh, toda una maquinaria que pinte con vídeo. Es decir, cada uno de los eh, pinceles, como os enseño aquí, él ha construido como una especie de Photoshop ¿vale? y cada uno de los pinceles que utiliza le da un sentido que tiene que ver más con una emoción o con un sentimiento o con un recuerdo y a ese recuerdo, como por ejemplo happiness que está aquí, o ira, eh, envidia, eh, orgullo, memoria, o sea, una serie de palabras, eh, él se va a buscar esa base de datos de ronda loquita de vídeo. Y lo que hace es que cada uno de los pinceles es un eh, vídeo en tiempo real. Es decir, no es un retrato que está parado, sino que es un retrato que, como vais a ver ahora, Más allá del hecho en sí de, de la maravilla técnica que supone esto, de generar todo un programa para poder hacer el retrato, es decir, como todo, todo esto, o sea, y por supuesto más allá de la parte plástica, eh, tiene todo un sentido eh, increíblemente profundo. Es decir, voy a convertir las memorias en vídeo, en pinceles con los que voy a poder pintar. Y a partir de ahí el mundo que se abre es, es maravilloso, ¿no? Entonces, está hablando de identidad, está hablando del propio Randa Loquita y de su obra, pero está hablándolo de la manera en la que él habla, que es haciendo arte generativo con una herramienta que él, él mismo eh, codea, con lo cual me parece eh, espectacular. Quería enseñaros la en vídeo, sobre todo porque hasta que no la ves funcionando y no ves que el vídeo se mueve, o sea que cada vez que hay un color, hay un vídeo dentro funcionando, eh, no terminas de entender todo esto porque es eh, poco directo, digamos. Vale. Eh, más ejemplos que nos han parecido interesantes por, otras, por otros motivos, eh, en algunos casos graciosos, pero que después tienen un, un trasfondo. Eh, este es la Loquita. Ahora lo hemos perdido. Ahora lo hemos recuperado. Eh, el siguiente ejemplo que os traíamos es ansung Sun Woon en, en 2019, al que conocimos en, en la Dutch Design Week en, en 2019. Eh, y él hablaba de sí mismo como, o sea, él, él habla de, de cómo un individuo puede eh, definirse en la contemporaneidad. ¿no? Entonces, él, él hablaba de sí mismo y de su obra de arte como espermatozoides, ¿vale? que es ya un concepto que de primeras eh, tarda en encajar. ¿no? Entonces, tenía toda una serie que se llamaba eh, Ejaculation Series, eh, que es esta de aquí, en la que él hablaba de consumo eh, y, de, y de productos a través de él mismo. ¿no? Él decía, si yo voy a hacer eh, con mi cara cientos y miles de productos y la gente compra mis productos, de alguna manera estoy como inseminando su casa con mis caras, con mis caras eh, hinchables, con mis autorretratos. ¿no? De tal manera que lo que hacía era no tener una sola obra, sino tener una obra absolutamente masiva, hecha con, con medios eh, de producción masiva, o sea, son plásticos, gomas, de hecho en mi bolsa, si no, gas, de mi bol en mi bolsa está la cara de, de él. Ahora os la enseño, es como una cara hinchable, o sea que al final lo comprabas en un, producto, en un estante de productos como veis aquí, con packs como si fuera un supermercado, pero lo que te estás llevando es una obra de arte que es única, además estás pagando, lo cual implica que estás como dejando inseminarte por él con su obra. Ya sé que todo suena un poco perverso, pero es, la, es el concepto que él tenía y nos pareció como súper interesante y sobre todo todo el diálogo que tenías cuando tenías que hablar con, con él. Está dentro del gorro gas. Hay un gorro amarillo y dentro hay una cara. Puedes hincharla, podéis jugar con ella. Si quieres la saco en vídeo. Vale. vale. Esto es lo que venía dentro de los packs que veis ahí. ¿vale? Y es una reproducción bastante fidedigna de su cara. Y de hecho, cuando la inflas... que Ayer estábamos probando en casa con Gastón... Bueno, igual no. Muy bien, esto en vídeo. ¿Alguien, algún voluntario? Muy bien. Que sepáis que esto es tope de protocolo COVID, pasarse algo que es de mi boca, no sé qué. Todo maravilloso. 100% COVID. No, pero hinchalo, en serio, enseñémoslo. Hinchalo. Ah, claro, sí, perfecto. Nunca tengáis amigos entre el público. Vale, pues este era como su concepto, ¿no? De voy a hacer una obra que se llama ya de por sí eyaculación y voy a eyacular sobre las casas de la gente con mi obra, ¿no? O sea, con mi cara, además. O sea, que voy a meter la cara en, dentro de la, de la casa de la gente. Eh, y la verdad es que es curiosa, ¿no? Como la obra de por sí tiene como su punto. No, la gente que entra ahora también es fantástico. Es como un contenido maravilloso. Vale, ¿sí? Perfecto. Gracias al apoyo... Gracias, Ches. Vale, nada, solo unos ejemplos como para darnos cuenta de que hay artistas trabajando con el autorretrato y con la autodefinición eh, de uno mismo eh, como obra y como disparador de creativo ¿no? y artístico, y eso nos, nos parecía interesante. Eh, pero hoy estamos aquí eh, para hablar de esas decisiones relativamente inconscientes que nos ayudan a definir quién somos, ¿no? porque al final... Eh, lo que queremos es eso, es ser únicos, como decía Marcos en la charla anterior, ¿no? como queremos proyectar de, de, de determinada manera eh, qué es lo que somos para sentirnos dentro de una parte de grupo, lo cual es una herramienta social desde que somos personas. ¿no? Eh, si nos vamos a alguien que sabe más que nosotros, eh, Baumann, eh, que seguro que todos conocéis por la, ser el padre de la modernidad líquida y por un montón de, de, de libros que son absolutamente maravillosos, eh, un sociólogo polaco que perdimos hace relativamente poco, hace un par de años que murió, eh, nos decía que la modernidad cargó sobre el individuo la tarea de su autoconstrucción. Es decir, eh, pasamos a nuestras propias manos la capacidad de autoconstruir quién somos, o al menos quién proyectamos ser. Que es lo mismo que hacíamos antes, solo que Internet ha multiplicado como la velocidad de eso por mil y además somos inteligentes con esas herramientas. Sabemos cómo utilizar esas herramientas para autoconstruir y proyectar exactamente lo que queremos de nosotros. No voy a entrar en cuanto de verdad y de mentira ahí en esto y en cuanto de postureo ahí en todo esto, pero es verdad que utilizamos estas herramientas y es verdad que hacemos eh, un esfuerzo por proyectar lo que queremos que los demás vean de nosotros. ¿no? Es una realidad. Porque, como decía Marcos, es justo eso. ¿no? O sea, buscamos una identidad única, eh, una, una proyección única para autodeterminarnos y eso tiene que ver con lo subo a Instagram, lo subo a Twitter o me genero una máscara digital que dice exactamente lo que yo quiero que, que diga. Porque al final estamos buscando como esa, ese punto de únicos. Eh, lo curioso es que a veces intentar ser únicos hace que justo no seamos nada únicos. Sí. Mm-hmm. <laughs> Bueno, creo, creo que os hacéis a la idea. Eh, ¿Sí? ¿No? ¿No? Claramente no. Bueno, este, este vídeo que acabáis de ver es un colectivo que se llama Neosun que eh, antes comentábamos con, eh, también con, con los chicos, que, que habla de... La, de la postfotografía, ¿no? como habla Foncuberta. Eh, que lo que dice no es tanto cuál es la intención que, que tenemos cuando hacemos las fotos, sino cuál es la intención que le damos a las imágenes y a los vídeos que ya tenemos. Es decir, ese momento de coger perspectiva y decir, si cojo esto de aquí, esto de aquí, esto de aquí, voy a darle un sentido que es completamente diferente, que probablemente no sea el original que ellos tenían cuando generaron el contenido pero que tiene sentido y que a nivel sociológico, como veis en el vídeo, tiene bastante sentido. ¿no? Este es otro ejemplo de exactamente lo mismo, que es de Eric Kessel, que seguro que todos lo conocéis, de 2016, que se llama My Fit, en el que él lo único que hace es recopilar en Internet fotos de pies exactamente con el mismo cuadro que tenemos todos, ¿no? sea hombre, sea mujer, sea mayor, sea joven, sea de una etnia de otra, de un país o de otro, terminamos tirando fotos como estas y hace toda una exposición... Eh, que también en la magnitud hay una parte de, de su obra, ¿no? eh, hace toda una exposición con, no sé si son 50.000 fotos o algo así, no sé, una barbaridad de fotos de pies para decirnos, bueno, al final todos pasamos por los mismos como lugares comunes, ¿no? para reclamar esta atención. Y al final lo de reclamar la atención es, es, es eh, importante que caigamos en esto, ¿no? porque eh, parece que todos estamos buscando como ser únicos, y que eso es lo importante. ¿no? Cuando hablábamos de comunidades antes, en la charla anterior, decíamos cuántos followers tienes, cuántas interacciones tienes, cuánto, cuánto mide tu comunidad, ¿no? cuánto eres por cuánto de grande es un, un número, ¿no? una variable. que En realidad, tampoco está diciendo si el contenido que tengas es mejor o peor, simplemente está diciendo has conseguido que más gente te siga, de una manera probablemente unilateral, pero, pero que te siga. ¿no? Entonces, eso no es realmente el valor. ¿no? Eh, pero a todos nos, nos preocupa eso ¿no? y tenemos una sociedad en la que nos preocupa eso. Entonces llegamos hasta un punto y esto es, eh, no sé si gracioso, ma macabro o las dos, en el que eh, esto es una página de la Wikipedia que mide y está actualizada la gente que ha muerto haciendo ese selfie. ¿Vale? Esto es una lista de gente, que la he pasado rápido porque si no nos íbamos a volver locos, y está el, la fecha está el país... Está la gente que murió y está cómo se murió y una pequeña historia, lo cual me parece eh, fascinante. ¿no? Gente que de repente está así como graciosa y se cae por un puente o se electrocuta con una cosa. ¿no? Eh, que por un lado es gracioso, eh, pero por otro lado nos dice bastante de que hemos perdido el Oremus y, y que igual deberíamos, como decía Cristina en la mesa redonda, separarnos de todo esto, buscar vías que sean un poco diferentes, construir otras cosas que igual nos funcionen mejor y igual la influencia y la calidad de vida está probablemente más por ahí que no en homogeneizarnos con, con lo que hay. ¿no? Eh, también os, recom eh, os recom recomendamos, eh, en el que se habla de esta página de la Wikipedia, este libro que se llama Atención Radical, de, de Julia Bell, que es súper interesante y que habla sobre ese punto del de nuevo valor, que no es el petróleo y que no son los datos, sino que es nuestra atención, ¿no? y cómo las empresas buscan esta atención y cómo hacemos que, eh, nuestra atención decida en ese ejercicio de present shock, nuestra vida, las decisiones que tomamos, qué teléfono compramos, con quién nos relacionamos, todo esto, ¿no? De verdad, recomendamos este libro. Ella, cuando habla de esta página de Wikipedia, dice, por su propio confort y seguridad, mire el paisaje y no mire la pantalla. Eh, <coughs> eh, y hasta aquí, más o menos, estamos en la mitad. Yo creo que eh, me estáis aguantando bien, lo cual me hace feliz a la hora de la tarde que es y de aquí en adelante lo que tampoco queríamos era caer en, en algo eh, victimista ni en demonizar las redes sociales ni en demonizar las comunidades digitales ni los comportamientos que tenemos en online porque ese no es nuestro eh, no es la manera que tenemos entrando en japonés de hacer las cosas tratamos de ser positivos de eh, buscar siempre una manera para activar a la gente y etcétera no eh, y entonces lo que queríamos era justo eso no tener esa lectura nociva de los medios digitales y abrazarlos como una una manera de disparar arte y creatividad, no, no tanto como una manera de fijarnos en lo malo. ¿no? Y de aquí en adelante eso es lo que queríamos hacer, ¿no? porque nos, nos preguntábamos ¿por qué no utilizamos ese esfuerzo que de manera natural hacemos cada día para proyectar lo que queremos ser y esa máscara de lo que, cómo queremos que la gente nos vea? ¿Por qué no utilizamos eso para generar creatividad, ¿no? para generar cambio, para generar nuevas conversaciones, para experimentar con eso? Eh, entonces queríamos contaros un... Eh, no sé cómo llamarle, porque nunca sé cómo llamarle estas cosas, pero es un pequeño experimento que, que hice en 2015. Eh, en un momento de mi vida yo estaba como metido en un montón de cosas, startups, eh, siempre he tenido como una carrera como estresante en mi cara A, digamos, no artística, y en un momento pensé, ostras, sería como muy bonito que me llegara un mail de LinkedIn diciendo, eh, no sé quién, X, no sé, Marcos, Gastón, eh, Blanca, ha validado que sabes abrazar, ¿Vale? Porque había un momento en el que la gente estaba, hay una sección en LinkedIn que se llama aptitudes y validaciones, que la gente estaba como loca con eso, ¿no? como que la gente te, te diera que tú sabes Photoshop 35 veces y no 34. ¿no? Y que eso, por alguna extraña razón que todavía no entiendo a día de hoy, iba a cambiar tu carrera profesional. ¿no? Y es como que esa feature de LinkedIn salió, todo el mundo estaba con eso... Y entonces decidí qué pasaba si cambiábamos esto y, y metíamos un poco de, de piel en todo esto y un poco de narrativa digital en todo esto y cómo hackeábamos eso. ¿no? Entonces, lo que hice fue colocar arriba de mi perfil de LinkedIn, que tenía las cosas que probablemente tenía que tener y cosas que incluso la gente me había puesto, como creatividad, estrategia digital mercadotecnia, medios digitales, cosas eh, preciosas, muy poéticas. Eh, sobre todo esto puse abrazar y empatía y vi qué pasaba con eso. Vi qué pasaba, si la gente iba a validar de verdad que yo sabía abrazar o no, o, o que tenía empatía o no. ¿no? Porque eh, todas las narrativas eh, que tienen que ver con startups, que tienen que ver con empresas creativas, que tienen que ver con el mundo del arte, hablan de un montón de cosas que son realmente muy... Eh, emocionales, pero luego a la hora de la verdad no se tienen en cuenta esas cosas. Es decir, ninguna de las narrativas eh, digitales tienen esas, esas cosas en cuenta. O sea, tienen en cuenta si sabes Photoshop, pero no si si eres un tío que sabe escuchar, ¿sabes? O si eres una tía que de verdad tiene una sensibilidad especial para la acuarela. No sé. ¿no? Esas cosas no se tienen en cuenta en las narrativas digitales. Entonces. Decidí eh, qué pasaría, eh, decidí probar ¿no? y metí abrazar y empatía eh, ahí y decidí ver qué pasaba con eso. Y lo que pasó fue que hubo un montón de interacciones en mi perfil, lo cual realmente no, me, no era lo que me importaba, pero sí que abrió un montón de conversaciones con gente con la que yo hacía mucho tiempo que no trabajaba o que decidió de verdad eh, validar esa actitud. Y yo sabía que yo le había dado un abrazo a esa persona. <risa> Quiero decir que es verdad, ¿no? Como, no, no como otras veces que nos dicen, este tío vale para el puesto. Y a lo mejor el tío que te recomienda ni siquiera ha currado contigo, pero te sigue en Instagram y piensa que molas. O yo qué sé, este tipo de cosas que, que en realidad definen nuestro, nuestro día a día. ¿no? Entonces, hice eso y escribí un pequeño post en Medium, que en aquel momento estaba pegando fuerte, eh, no, lo, no lo vimos venir. Eh, y funcionó muy bien. La gente como que le sirvió para generar reflexiones y me pareció como, como interesante. Al final, eh, la reflexión detrás de todo esto es que hay un montón de egos en todo el mundo que tienen que ver con creatividad y con arte y que estaría bien ponerle una parte de piel a eso. Y el cómo, no tengo ni idea, pero empezar por hackear los sistemas que ya están, ya me parecía bien, como para empezar. <coughs> Eh, y hasta aquí mi, mi chapa. A partir de ahora es cuando viene la parte en la que yo os involucro a vosotros, queráis o no. Casi he dicho que cierren la puerta, vais a hacer lo que yo os diga. ¿vale? Eh, nada, la idea de todo esto era, era cómo podemos hacer para definir nuestro propio status quo a través de ese tipo de cosas que probablemente no hacemos de manera muy consciente y cómo utilizamos eso para disparar creatividad. Llámese arte, llámese... Eh, nuevas ideas en nuestra cabeza, llámese como sea. ¿vale? Entonces, lo que hemos preparado han sido dos ejercicios muy, muy sencillos eh, para moveros y que dejéis de escucharme, eh, que parten de las cosas que tenéis encima con vosotros ahora mismo. ¿vale? Entonces, eh, la primera pregunta que tengo para vosotros es eh, qué cuatro cosas que lleváis encima hoy muestran cómo sois. Es decir, no me valen smartphones, qué otras cosas que lleváis en vuestra mochila, en vuestra chaqueta... Eh, alrededor de las llaves, eh, en vuestra cartera, eh, me da igual, o sea, qué cuatro cosas pensáis que os definen, qué cuatro cosas pensáis, ostras, esto igual sí que es muy mío, ¿no? O igual sí que dice cosas de mí. Vale, algunas preguntas por si os ayudan a la hora de buscar esas cosas, ¿vale? Eh, hay todo un discurso que nosotros tenemos en algunas de nuestras obras que tiene que ver con comportamiento digital, pero hay otro que tiene que ver con lo que llamamos apegos materiales, es decir, qué cosas están cerca de nosotros y son realmente importantes para nosotros. Es decir, cuando te vas de mudanza y te cambias de una casa, ¿qué cosas te importa llevarte y qué cosas no te importa llevarte? ¿Qué cosas pasan de una caja de una mudanza a dos años después, de la misma caja, la misma mudanza, a la siguiente casa? Eh... Evidentemente este tema es mucho más largo que esto, pero nos parece importante el tema de los apegos materiales, porque en nuestro día a día nos relacionamos con cosas y tenemos cerca cosas que realmente no son importantes, pero para nosotros lo son. Entonces, para elegir esas cuatro cosas que tenéis con vosotros, yo me haría estas preguntas, ¿no? ¿Por qué tengo estas cosas? ¿Por qué llevo encima estas cosas? Es decir, no solo porque las poseo, las compré, me las regalaron, eh, hubo alguien cerca a quien yo quería que me las dio las heredé, no sé, ese tipo de cosas. ¿no? Las siguientes, ¿por qué las llevo encima? Porque podrían ser cosas importantes para mí, que estuvieran en una caja de lata en mi casa, pero no, las llevo conmigo. Pueden ser cosas prácticas, porque son unas llaves, pero hasta unas llaves dicen cosas de mí, ¿no? Que cuelgo al lado de ellas, cómo las hago únicas, etcétera, etcétera. Y la última pregunta que me haría sobre esas cuatro cosas es, ¿qué dicen de mí esas cuatro cosas? Eh, ¿Qué dicen de mí por el material de que son? ¿Qué dicen de mí porque son de una marca concreta que me gusta y que representa los valores que tengo? ¿Qué dicen de mí porque las llevo encima y no, la, y no las he dejado en casa? Eh, lo que sea, ¿no? O sea, ¿cómo puedo expresarme a través de solo cuatro objetos que llevo encima, encima de mí? ¿Vale? ¿Las tenéis? ¿No las tenéis? ¿Sí las tenéis? Hay un silencio que no me gusta ahora. Bien, bien. Bien por el minion de la tercera fila. Eh, vale, pues perfecto. pues Ahora os voy a pedir que las saquéis y os voy a pedir que hagáis un ejercicio con ellas. vale eh, ¿Quién sabe lo que es un tótem? ¿Tenéis muy claro lo que es un tótem? ¿A dónde os lleva la palabra? Los gestos no suelen salir bien en el micro. ¿Un tótem, un símbolo o algo que está encima de otra cosa? ¿no? Un tótem es un símbolo. Una cosa encima de la otra. ¿Sí? ¿Alguien quiere añadir algo más? Muy tarde para añadir cosas. Vale. Pues lo que os voy a pedir es que en cinco minutos hagáis un pequeño tótem con vuestras cuatro cosas. ¿Cómo vamos a hacer este tótem? La forma en la que colocáis las cosas es importante. La forma en la que se relacionan entre ellas es importante. Los materiales de los que están hechas vuestras cosas son importantes. Si coloco primero una cámara de fotos y encima pongo mi mascarilla porque es de Spiderman y encima pongo no sé qué, o si la mascarilla va arriba de todo y abajo va otra cosa es importante, ¿vale? Entonces os voy a dejar cinco minutos para que hagáis vuestro mini tótem que cuenta cosas de vosotros con vuestras cuatro cositas y lo único que os voy a pedir que es la parte bizarra, que es la que nos gusta, es que ese tótem lo hagáis sobre uno de vuestros zapatos, ¿vale? Quiero que os quitéis el zapato derecho y la base del tótem Va a ser vuestros zapato, zapatilla, chancla, crocs con calcetines, no vamos a juzgar a nadie. Y sobre eso vamos a colocar las cuatro cosas. ¿Vale? Tenéis como cinco minutos. ¿Vale? Pues, ¿qué? ¿Cómo vais? ¿Quién se anima? ¿Quién empieza? Venga, perfecto, gracias, chas. Sí, sí, aquí en medio. Venga, chas, ¿qué nos cuentas? ¿Por qué has utilizado lo que has utilizado? ¿Y por qué expresa cosas de ti? Vale, pues, eh, básicamente son cosas que siempre llevo conmigo. Gorra, llevo desde siempre porque me da, obviamente, frío en la cabeza y desde que me corta el pelo tampoco me gusta, no me siento cómodo sin mi pelo, así que, bueno, gorra siempre. Bufanda también, o sea, también en verano, invierno. Verano es fular ligero, en invierno es una bufanda de lana o algo así. Llevo también un llavero. Eh, que es de, es de cuero, es, muy, es un llavero así un poco raro, que es una correa con, con, con, con un gancho de, de bronce y bueno, ese lo tengo más que todo por, por un tema de recuerdo, nostalgia, es un llavero que nos dieron en 108 en Copenhague, un llavero de chefs, y es algo que me define y siempre me encanta escuchar el tema del metal, estoy muy relacionado con el tema del metal, me encanta, entonces siempre juego con el llavero y, y, y mis llaves, y básicamente, me falta uno nada más, eh, las botas. Siempre llevo botas también en verano y en invierno. No sé por qué, pero me encanta. Siento siempre normal, eh, alegre, tener, por ejemplo, peso en los pies. Y básicamente eso es, o sea, esa sería la cuarta parte de mi, de mi tótem. Súper. Un aplauso para sí, pues, gracias. <risa> no, déjala ahí. Ah, vale. Te vas sin ella. Segundo, participante. Ti, ti, ti. Si no elijo yo, ¿eh? O sea, yo no tengo problema. Os saco, no tengo vergüenza. ¡Oh, oh! No os peleéis, no os peleéis. Podrían ser familia, ¿eh? o sea, Empiezan a ser... Vale. ¿Qué nos cuentas? Bueno, pues... Um, hay una bufanda manta gigante, es importante que me pueda dar muchas vueltas con ella. Um, hay un papel doblado hasta la infinidad que empieza con notitas muy bien anotadas, pero acaba siendo como flechas de un lado, flechas para otro. A ver si consigo como aprovecharlo al máximo. Libreta no, ¿no? Tu papel. Sí. Vale, Luego perfecto. siempre me frustro porque nunca encuentro <risa> los papeles, pero bueno. Hay unos pendientes que hace una amiga mía y que me gustan mucho porque están hechos a mano. Si quieres decir el Instagram es el momento, o sea, es como un... Andrea Cocoy. Perfecto. Superbonitos. Y tengo, esto es lo más importante, esta es la bruja del garbanzo, ¿vale? La llevo en la cartera siempre y es una bruja que tiene un garbanzo por cabeza y es la responsable de que siempre tenga calderilla en la cartera y por tanto no me salga volando. Y eso es. Muchas gracias. Un aplauso. Aplausos. Aplausos. Vemos a alguien sin calcetín. es Maravilloso lo que llegáis a hacer. Eh, yo tengo el anillo, que obviamente representa compromiso, matrimonio, lo, cualquier cosa, la esclavitud, no mentira, eh, <risa> una tarjeta de, de viaje para representar un poco viajar, que es algo que me gusta mucho, eh, también traj, puse ahí mi, mi tarjeta de conducir y mi documento, que representan también mi entidad como escucharán por mi acento, no soy español, eh, y una media es un poco colorida, porque representa también que a veces eh, me gusta vestirme más formal y tal vez ponerme unas medias más coloridas, eh, oculto, que tal vez lo sé los solo yo, y es como un, un superpoder, un secreto oculto que, que nadie sabe que está ahí. Eh, <risa> así que nada. <no>, <risa> Gracias, señor. Venga, un cuarto. Antes de que empieces me ha gustado ya que la pongas de espaldas. Es que si no no se iba a ver. No, pero digo el talón ah, no. hacia allá, o sea ya no me parece bien, ¿eh? o sea no, claro. no juzgo tu obra, pero ahí está eso. Contraste. No, pues es como hay una un, cinco francos eh, porque esto, bueno una, mi mejor amiga vive en Suiza. Vale. Como, bueno es mi amiga compañera de trabajo vida y demás. Eh, Luego, eh, encontraste contraste, 5 céntimos, como un poco la precariedad suiza, más dinero, y también porque bueno, viajo mucho, entonces representar así mi movimiento de países y demás. Eh, hay un, una pulsera de, de un festival drag en Barcelona, y un poco la identidad queer mía, y luego el... Esto blanco es el proyecto en el que estoy ahora, que es un guión que estoy escribiendo. Entonces, un poco eso. Es curioso porque pesa mucho el proyecto ahora. Pesa bastante. Como que, sí. O sea, dentro de lo que es la pieza que haces, ¿sabes? Como de repente. No, es que es lo, para mí es lo. <risa> vale, mi vale. vida es el proyecto y luego lo demás. Vale. Mis proyectos y luego lo demás. Genial. Miren, gracias. Ah, yo creo que puedes llevarte. Sí. Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis descalzos ahora viendo una charla? <risa> Ah, uno más, venga. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ¿eh? Bueno, la verdad es que yo... Más que cosas que me representan son cosas que he en mi cartera. Porque bueno, eso ya es eh, representación. Sabía, no sabía que llevaba tres gafas diferentes y digo, mira, aquí se genera un discurso. Y tal vez pensaba que... Pues esa... Y, y, Creo que algo que me acompaña mucho es intentar encontrar nuevas maneras de ver, de leer y de, y de generar lenguajes ¿no? en todos los proyectos que hago, ¿no? buscar esas nuevas maneras de entender la sociedad y de, de buscar nuevos relatos. También me he encontrado en la utilidad de Chanel, de como que siempre estar listo. <risa> Para cualquier ocasión que se presente y creo que las bambas están bastante machacadas como que de, de, de, de darle a, a la vida a la vida. Gracias. ¿Qué tal? Bien. Descalzos. Bien. Hace frío. Ah, yo pensaría los que os conocéis entre vosotros si lo que está hecho encima de la mesa tiene que ver con la persona a la que conocéis. Es decir, si yo os enseñara el zapato de Alan, se lo enseñara Gastón, que se conocen, además son primos, son familia, no sé qué, si de verdad sabes, te parece representativo de él, ese tipo de cosas. ¿no? Porque a veces jugamos con cosas que ahora lo veremos como eh, un poco fortuitas, ¿no? como de encontramos objetos a nuestro alrededor que parecen no querer decir nada y de ahí salen narrativas que son interesantes y que a veces no son tan fortuitas, ¿no? como de... Esto no lo he buscado a posta, pero he encontrado que tengo tres gafas en mi cartera, ¿no? Pues, hostia, igual esto quiere decir cosas, ¿eh? buenas o malas, pero de repente como que genera, genera cositas. Eh, Nos gusta hacer este tipo de ejercicios también. Esto lo explico sin slides porque eh, muchos de los talleres que hacemos tienen que ver con bloqueos creativos y estamos como hartos de escuchar. No tengo tiempo para hacer ideas, no tenemos presupuesto para hacer ideas, eh, no vamos a llegar eh, con esto, no podemos hacer nada, este tipo de cosas. ¿no? tipo de cosas que nos bloquean los perfiles creativos o artistas y en realidad estamos hartos de demostrar a la gente eh, que se pueden hacer creatividades y se pueden hacer narrativas con un montón de cosas, con casi cualquier cosa que tengas a tu alrededor y eso tiene que ver con digital, tiene que ver con físico, tiene que ver con cualquier contexto que, que habitemos, ¿no? que es parte un poco del manifiesto que tenemos. Entonces eh, nos gusta poneros fuera de, de sitio, eh, que dejéis el zapato aquí y me estéis escuchando con un pie encima del otro, ese tipo de cosas, ¿no? como para sacaros un poquito de, de la comodidad pero esto iba de comportamientos digitales. Así que ahora sí que quiero que miréis eh, los smartphones o vuestros smartphones. Eh, y hay solo un segundo ejercicio y os prometo que ya no os voy a hacer, hacer nada más, eh, que es el siguiente, ¿vale? Eh, me gustaría que cogierais vuestro smartphone y e hicierais cinco capturas que os representaran. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir el feed que sigo de Instagram y que me sugiere cosas si consideráis que os representa. Una conversación con vuestra madre de WhatsApp, la forma en la que organizáis vuestros eh, eh, iconos de aplicaciones, yo durante mucho tiempo las tenía organizadas por colores, lo cual es poco práctico, pero a mí me funcionaba. Y, y, y no tiene nada que ver, porque tenía una red social que se llamaba Paz al lado de Pinterest, que no tiene nada que ver, eh, y al lado de, un, de una aplicación de banca que era ING Direct, porque era un poco naranja. Y no tiene nada que ver, o sea, es como una manera de organizar que no es para nada racional, pero a mí me funcionaba. Entonces, eh, hay muchos comportamientos digitales que dicen cosas de vosotros. Entonces, me gustaría que sacaréis cinco capturas de vuestro teléfono, tal cual, screenshot, eh, por favor, que no se vea eh, material sensible. Eh, si queréis si que algo os representa que no puede salir en este vídeo, por favor, os, os recomiendo que lo guardéis para después del workshop. Eh, pero por lo demás, eh, que nos pasaréis esas cinco capturas al correo que tenéis aquí. ¿Vale? Entonces... Cuando podáis, sacáis cinco capturas que creáis que os representan. Ya os digo, de lo que sea, vuestro feed de fotos, vuestro carrete de fotos del teléfono, una conversación de WhatsApp eh, interesante o en la que habéis dicho algo o con alguien que es importante para vosotros, como una amiga que vive en Suiza, eh, nos decís por ahí o como, no sé, lo que, lo que queráis, ¿vale? Y que lo mandéis a este correo que es carlos arroba random guión medio -happiness .com. Vale, pues volvemos. Eh... Ha, ha habido dos valientes que hayan llegado después de los problemas del directo. Y el primero es Marcos. Bien, Bien bravo. Hola, ¿tengo que salir? Hombre, ¿Tengo que salir? hombre, hombre, solo faltaría, ahí tienes el ahí lo tienes. Y mucho que llevas un zapato, o sea que llevas los dos, o sea que Yo es que tengo que hackear el, el sistema desde dentro, de eso se trata, ¿no? Sí, correcto. <risa> ¿Qué les cuentas? Ah, ¿os lo cuento yo? Sí. Bueno, he hecho cinco capturas que he pillado por ahí. Eh, la primera es de las llamadas de hoy, eh, en las que como se ve, y que creo que no soy el único, cada vez son menos llamadas y más vídeos, ¿no? Tengo a mi madre, tengo llamadas de trabajo, y creo que cada vez más son vídeos y menos llamadas. No sé si eso es bueno o no. Después he revisado el WhatsApp porque me daba que tenía como un historial grande, y, y eso tiene que ver también con, con lo anterior, con el tema de los zapatos, que no lo, lo he sacado aquí, pero no sé si es un síndrome de Diógenes o similar, pero me gusta guardarme las cosas en, en general, ¿no? Entonces, pues hay conversaciones de hace 10 años, ¿no? Con gente con la que no he vuelto a hablar, como veis, pero me las sigo guardando porque me apetece. Tengo Clubhouse, no sé si alguien sabe lo que es Clubhouse o sí. alguien se lo bajó en algún momento y se lo borró. Pues, pues este síndrome de Diógenes también me hace guardarme cosas para por si acá. ¿no? ¿Lo usas Clubhouse? Eh, no, hace tiempo que no, ah, pero, claro. pero bueno, sí que lo actualizo porque cada mes sabéis que cambia la foto de portada sí, y, y pues, sí que lo actualizo por si acaso. ¿no? <risa> eh, este es el tiempo de uso de hoy del teléfono, que creo que también bueno, pues dice algo de nosotros. Y la galería de imágenes, que como veis, pues hemos tenido ayer una fiesta de guardería y, y esto de sacar 20 para que nos quedemos con 20 recuerdos en lugar de uno, pues también tiene su aquel, ¿no? Esto es. Muchas gracias. Y el siguiente es Matías, da porta. El primero es un meme... Que dice, que creo que me representa y me representa hoy, que dice: That one person in the audience who makes a long ask a statement rather than asking a question. Eh, este. Luego es este, de un vídeo de Fran Fine, que es una, la protagonista de una serie de los 90 que se llama La niñera, que es un icono de moda y que, bueno, me gusta. Y además me estoy cosiendo un vestido igual a este. Muy bien. Eh, esto es una foto de, bueno, de un vídeo, eh, un story de un, de un teatro y estoy yo aquí. Y como que a veces, como voy mucho al teatro, como que muchas veces aparezco en, en los vídeos que saca el teatro sabes promocionando uh -huh. lo que, en los eventos... Esto es una, un pantallazo de, de la gente a la que le gusto en Grindr, vale. eh, que es el gran paria de la comunidad marica, como ser validado a través de esta, de esta aplicación. Y esto es un otro meme que hice, este lo hice yo, que es como las dos formas de caminar por Barcelona, que creo que define dos tipos de personalidades. Eh, una es como lo que hago yo es ir por medio de la carretera porque si no lleva mucho tiempo y otra seguir que antes alguien puso la, la imagen del, del Elephant Path pues seguir la acera y perder el doble de tiempo y Guay. eso Mola. Gracias, sobre todo gracias por, a los dos por sacar un poco de vosotros aquí en directo porque, y, te, y también gracias por escoger la captura justa de Grender que, que, que se puede ver ¿vale? o sea, como gracias. la... Sí, de, de, de, de repente pensé, a lo mejor tengo que hacer así. Vale, muchas gracias. Gracias, Matías. Vale, pues, pues ya estaríamos. Eh, solo nos queda el cierre. Eh, eh, en un ejercicio de cómo justificarnos en la mitad de los workshops que hacemos, os explicamos por qué hacemos las cosas que hacemos. Entonces, eh, una de las cosas que nos definen es que eh, nos gusta una metodología que se llama Art Thinking, que explicada muy rápido, eh, y os recomiendo que no os quedéis con mis explicaciones, sino que vayáis al libro que tenéis aquí debajo, vayáis a ver eh, todo lo que monta esta gente porque son eh, increíbles. Pero una de las cosas que ellos dicen y, y un cuadro que nos encanta es, es este que veis aquí, que aparece en su libro y que lo que dice es que eh, el aprendizaje entra mucho mejor por la puerta de la curiosidad. Es decir, que si en un espacio como el que estamos generas eh, determinada curiosidad en la gente, como por ejemplo, ¿por qué me han hecho quitarme un zapato y me hacen encoger cosas de mi mochila? Eso genera eh, una atención que es mucho más poderosa que ninguna otra cosa, lo cual genera una emoción que hace que todo lo que digamos después de eso se quede seteado de alguna manera en vuestra cabeza y genera un recuerdo mucho más eh, potente eh, hacia ese aprendizaje, hacia ese momento eh, emocional que hemos compartido entre todos, ¿no? que es una cosa que, de la que hablamos, que son espacios de confianza para la creación. Eh, así muy rápido, ¿vale? De verdad, mirados el libro porque es mucho más interesante que como yo lo explico, pero eh, es eh, una parte de lo que hacemos, ¿no? Generar espacios de confianza donde la gente se siente cómoda para poder poner su zapato encima de una mesa hablarnos sobre su vida personal, sacar capturas de grind es lo que, lo que toque en cada caso vale. Eh, las últimas tres slides son eh, muy obvias pero me parecen muy importantes o nos parecían importantes. Eh, los apegos materiales hablan por ti y hablan por todos nosotros o sea las cosas que, con las que nos relacionamos aunque sean cosas que muchas veces las vemos como inanimadas no lo son y cuentan historias muy potentes acerca de lo que somos. Los comportamientos digitales, por supuesto, hablan por ti eh, y nosotros estamos empeñados en crear y en diseñar con ellos, con las interacciones y con todo lo que tengamos a nuestro alrededor. Es decir, fuera bloques creativos, fuera no voy a poder crear hoy, no sé qué me pasa, con esto no puedo hacer nada, etcétera, etcétera, porque se pueden hacer cosas interesantes o al menos disparadores a través de cosas que son probablemente eh, muy mundanas. Y la última la relacionamos, esta vez sí, con uno de los puntos de nuestro manifiesto que dice que utilices cada uno de los lugares en los que estás como un nuevo canvas, como un nuevo marco para generar creatividad, porque al final somos, eh, eh, antes en, en la conversación que tenía, en la charla que tenía Marcos, en otras charlas que hemos visto, en otras que seguro que habéis visto, eh, separar el mundo digital del mundo físico ya no tiene absolutamente ningún sentido y somos habitantes de los dos. Es decir, somos habitantes de contextos completamente múltiples que pueden ser digitales o no, o mezcla de ellos. Y como habitantes que somos, eh, tenemos el derecho a, a jugar, a diseñar, a decidir eh, cómo son esos contextos sociales, cómo son esos contextos compartidos. Con lo cual, lo que... Eh, solemos invitar a la gente es que hackee el, el environment, ¿no? como que hackee el espacio en el que está y que use cada espacio como un nuevo canvas para crear cualquier cosa, utilizando los elementos, utilizando su propio background eh, y utilizando una energía desbordante que hay días que hace falta. Eh, y nada más, un perrete. Eh, os juro que no es un NFT, solo es un perro que podríais tener vosotros, no hace falta que lo compréis, no pasa nada, es solo para vosotros. Y os dejamos el contacto también eh, por si queréis cualquier cosa, por si necesitáis cualquier cosa de nosotros o si os apetece hacer algo loco o descalzaros otro día. Muchas gracias.